Ya, yeah, yeah, yeah, yeah. Ella me quiere, pero piensa que estoy enfermo mental. Dice que en una de estas que me vaya yo voy a llegar. Me quita de medio si me ve loco, sabe tranquilizar. Yo le digo, Cari, tú no te preocupes, siempre hay gente detrás. Si quiero le tiro, pero no tiro desde hace ya Yo sé que este mundo así que mañana los van a encontrar Fuck what you say, tú no estás en la calle, vamos a hablar No se me escapa ni un detalle, yo siempre supe trabajar Me dice Carlito y Frank, oh yeah, te traquetea Tú de chiquitito pasaste mucho jugando al GTA De tu vida agotada, el culo de tu puta yo pongo a botar Me quiere tocar y no puede parar cuando empieza a chocar I've been on shit for years no, no pluck. Bitch, I'm saying it's real. What it? Tell you got, Todo eso que tú tienes es mío. Yeah. Give, me Give me some more. sé que te pegué un zoom mío. Yeah. Give me for your plan. Mayday. Why? Mayday. Mayday. Mayday. Mayday. Mayday. Why? Mayday. Mayday. Mayday. Why? Mayday. Mayday. Mayday. Why? Mayday. me Mayday. Mayday. Mayday. que Mayday. Mayday. Mayday.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 Vacilando como si sobreviviera una balacera Yo estoy tranquilito lo mío, por mucho que tú rastreas Prefiere conmigo, dice que en verdad tú ya no maneas Ella quiere dinero, money. le di su perreo pero cero Nos fuimos a la fiesta los dreros, maquinamos los tacos enteros Las botellas, los cubos con hielo, las bengalas, los brinos I'm bro, wanna fuck me, better say no, to suck me Cause I'm saying, yeah, what is it? Mayday, mayday, mayday, mayday Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Why, why, why, why, why, why, why, why. why.